Anunciado Ramón Grimal, tenemos junto a nosotros al viceministro de Política Tributaria, Johnny Morales, está aquí en los estudios de F10 Noticias y le agradecemos muchísimo su deferencia para con nosotros. Bienvenido, viceministro. Gracias, Casimira. Muy buenos Muy buenos muy buenas tardes Sí, sí. Un saludo a todos nuestros televidentes A todos los que están viendo, nos están escuchando Y bueno, aquí presentes para poder comentar Para poder eh, también transmitir a nuestra población Un tema tan importante como es el tema de la deuda pública Totalmente, y por eso quiero preguntarle ¿Cuánto registra esa deuda externa pública de Bolivia en este momento? Ya, yeah. bueno, eh, primero para... En economía, y fundamentalmente para nuestra población, en economía hay, una, hay una, un conjunto de, de indicadores. Pero, ¿qué es importante respecto al tema de la deuda? También se tiene que analizar un tema eh, que es el déficit. Cuando hablamos de déficit, hablamos a ver cómo han sido los ingresos, cómo han sido los gastos. A ver, Un gobierno como una casa tiene ingresos como tiene gastos. Entonces, cuando hablamos de déficit, significa que los gastos han sido superiores a los ingresos. ¿no? Eso tiene un, un análisis, además hay que entrar a explicar ese tema. ¿Cómo hemos terminado, queridos? es ¿no? el 2022. ¿no? 2022, ¿cómo? ¿cómo estamos en el 2022? ¿No? Aquí yo tengo un gráfico, si me pueden acompañar. ¿no? Primero, este es un comportamiento histórico, ¿cómo está yéndonos en la economía respecto a un tema del balance global? A ver, ¿cómo están los balances de la casa? ¿no? ¿Los ingresos son superiores a los gastos o los gastos son superiores a los ingresos? ¿no? Este es el comportamiento del país. Entonces ahí tenemos un comportamiento histórico, pero tenemos un tema, eh, veamos los cuatro últimos años, ¿no? dijeron, ha habido el año 2020 un año de pandemia, donde ha habido mucho gasto en el sector público y eso ha significado que ¿no? alcancemos un déficit del 12,7%, así 2020, 12,7%, ¿no? es decir, respecto al PIB. Entonces, entonces, ese era el déficit, ¿no? Los gastos han sido superados los ingresos y eso generó un déficit del, del orden del 12,7%. En el 2021, el déficit llegó a 9,3. Hemos logrado de, de bajar. O Ahí sea, dice, ¿qué ha pasado? A ver, ¿has bajado los gastos o has aumentado los ingresos? ¿No? Para lograr bajar el déficit. Y el 2022, ¿no? No, el estimado, el 2022, hemos logrado un 8,5, eso está, inclusive, eso era lo programado, uh -huh. pero va a ser menor. Menor aún, es va a ser decir, menor. en las últimas décadas, porque me gustaría hablar de las últimas décadas, ¿se ha reducido eh, esta deuda externa de Bolivia? Este es el déficit, ahorita voy a entrar con la... Ah, deuda. ya, perfecto. Vale. Este es el déficit, ¿cómo está en el corriente? Ahorita tenemos un déficit que paulatinamente, como vemos en el gráfico, va disminuyéndose, va disminuyendo. está siendo controlado. Porque, ¿cuál es el problema? Es como una casa. Si hoy día yo tengo más gastos que ingresos y mañana tengo, aumento ese margen, ese, ese, esa diferencia y aumento, mis gastos son más que mis ingresos y pasado mañana hago más, entonces eso se hace, ¿no? Un, se, entramos a un proceso muy grave, donde cada vez mis gastos y mi diferencia de ingresos y gastos va haciéndose más amplia y más difícil en el futuro. Lo que estamos viendo aquí, que esa diferencia vamos a ir achicando, estamos claro, viendo, achicándola. Primer elemento. Entonces, esto es el flujo. Entonces, cuando tienes un flujo que va achicándose, dices, a ver, si yo tengo más gastos que mis ingresos, ¿cómo cubro esa diferencia? Si yo, por ejemplo, tengo un ingreso de mil y gasto 1200 doscientos, ¿Cómo cubre los 200? Deuda. Ahí nace el concepto de la deuda externa. ¿Ah? Entonces, ahí la pregunta. Lo cual déficit? durante años, viceministro, mi nos ha jugado en contra. Nos ha jugado en contra. Muy en contra. Sí. Y aquí el comportamiento. Primero, vamos a ver el corriente. Decimos que tenemos déficit. ¿No? Sí, pero ese déficit cada vez siendo, va siendo menor. Hasta ahí. Ahora, vamos viendo cómo nos está comportando la deuda externa. ¿No? Y este es el histórico de la deuda externa. Fíjense, este es el histórico desde la década del 60 hasta ah. los otros 10. Esto es un comportamiento. ¿Cómo nos ha ido durante todo este, durante todo este periodo de tiempo? ¿Y cómo estamos en los últimos periodos? ¿no? Por ejemplo, en el 2020, la deuda externa representaba el 33%. Mm. 33%. Mm. 2021, 2020, perdón, 33%. 2021, 31,2 hemos bajado la de usted y el 2022 estamos con 29,9%. Vamos la de, debemos menos que debíamos hace dos años atrás 2022. Entonces esto es importante porque ¿Pero cómo lo logran ¿no? porque ¿no? Claro. mientras otros países por el contrario se van endeudando más hablo de los países de la región Bolivia va a reduciendo esa deuda externa, por lo que le estoy entendiendo. Viceministro, ¿cómo lo logran, por favor? Como digo, hay dos formas, ¿no? Primero, tenemos, una, como de, la deuda nace del flujo de los ingresos y gastos. Si mis ingresos son menores a mis gastos, me tengo que endeudar. Ya está. Ahí estamos claros. Entonces, estamos bajando la deuda externa. Entonces, lo que está pasando es que o estamos subiendo los ingresos o estamos bajando los gastos. Entonces nosotros estamos invitando, nosotros estamos como gobierno estamos principalmente abocándonos a un tema de generar ingresos, ¿no? Pero a partir de lo que es la inversión pública. Por eso el presidente, nuestro ministro habla de la demanda interna, porque si nosotros nos abocamos a generar ingresos solamente ...poniendo los huevos de la canasta en lo que es la demanda externa... ...las exportaciones que vendamos más... ...afuera hay una tormenta, no se está comprando como antes... ...están teniendo una contracción, o sea, hay problemas afuera... ...entonces lo que tenemos que ver es cómo potenciamos el mercado interno... ...y producimos y generamos inversión en el mercado interno... ¿no? ...la producción interna, la inversión pública en el país... Por eso la apuesta que como gobierno y bajo el modelo que tenemos es ver el tema de un de, es como un avión, tiene dos motorcitos el avión, un motor que va a ser la demanda externa y la otra la demanda interna. Y aquí estamos potenciando la demanda externa porque vemos que la demanda externa no, todavía tiene problemas y va a tener problemas en 2023. No podemos poner... ...todos los huevos de la canasta en este elemento... ...sino hay que potenciar y cuidar mucho la demanda interna... ...de ahí la preocupación que tenemos como gobierno... ...en los problemas que tenemos ahorita en Santa Cruz... ...por ejemplo, ¿no?... ¿No? ...que nos genera eh, problemas en la parte de la producción... La, e incremento en los precios, agio, especulación sobre el tema del pollo, la papa, ¿no? que genera problemas en la parte, repercute en la parte eh, eh, productiva porque los productos no pueden llegar a los centros de abasto, eso deprime sus ingresos, eso genera problemas. Entonces tenemos que entender ese escenario que tenemos en este momento y lo que estamos abocando nosotros como gobierno es que, primero, a controlar la deuda externa. Esto no puede treparse, fíjense en la década de los 80. No no debe, ¿no? No, no debe. debe. De poder se puede, ah, pero de poder claro. puede, pero, pero de deber no. Ahora, viceministro, lo ideal no sería buscar un, un, un sistema mixto, es decir, donde se incentive también la inversión privada, que haya inversión privada en el país y, por supuesto, apoyar al gobierno en todas estas iniciativas de desarrollo. Claro que sí. No nos olvidemos que nosotros en el gobierno, en el... En el, en el ya en el 2021 hemos creado incentivos para, la, pues, para poder impulsar la inversión pública desde el punto de vista tributario, que pues, está, en, está eh, dentro de las claro, sus competencias, competencias sí, sí, que llevan. Sí, sí, claro. Hemos bajado el IVA, el gravamen, para poder renovar todo lo que es el aparato productivo, todo lo que es los fines de capital, como se conoce como en la estructura productiva, ...bajando a cero. Entonces, perdón, perdón, viceministro... ...¿por qué el pequeño y mediano empresario... ...tiene la sensación de que no es así? ¿Por qué percibe que, que el Estado, no diré el gobierno... ...que el Estado les da un poco la espalda... ...y que no les permite a ellos... ...surgir como deberían? ¿Por qué no se pone un freno mucho más drástico... ...al contrabando, por ejemplo, que nos hace un daño enorme... ...como industria nacional... ...y no se incentiva más a la producción privada... ...o a la pequeña y mediana producción privada? tenemos un crédito si Bolivia ya. que hemos impulsado. Dos elementos que nos han en, en distintos escenarios que hemos tenido con los, con los empresarios. Sí. Primero, ver el tema de incentivos tributarios, ya los hemos puesto. Nos decían necesitamos dinero, crédito, se ha puesto el crédito si Bolivia. Esos elementos están impulsando. Tema de contrabando. El gobierno está luchando ampliamente con el contrabando. Nosotros tenemos un, un proyecto de ley que estamos trabajando con el Ministerio de Economía para sancionar de manera más drástica el tema de contrabando. Más es rigurosos. Son, ¿eh? Más rigurosos. Estamos en un proceso de socialización de esta ley, en el primer elemento. Pero algo importante, y yo te agradezco la pregunta. No, con mucho gusto. Algo importante. ¿Qué hacen los municipios y las gobernaciones respecto al tema de contrabando? Ah, Buen punto. Buen punto. tiene va... que trabajar en conjunto. Mancomunadamente si les. Preocupa, Ahora, somos viceministro, todos. usted no me ha respondido la primera pregunta. ¿A cuándo, a cuánto asciende la deuda externa de Bolivia? Uno en en, en en monto, por favor, para que la gente sepa. Y con qué organismos multilaterales Bolivia tiene estas deudas, por favor. Mira, este es el comportamiento ¿Ya? de la deuda externa y el comportamiento de los ingresos del país, el producto interno nominal. Fíjense. La deuda externa está en el orden de 13.115 millones de dólares. 13.115 millones de dólares. Ese es, el, ese es el tamaño de la deuda externa. Muy bien. Muchos dicen, ah, ha ido aumentando la deuda externa. Bolivia se está endeudando un montón. La frase. Pero nadie nos dice que nuestra economía, los ingresos de la economía, se han cuadruplicado en ese último tiempo. Los ingresos de la producción nacional están en el orden de los 43.895 millones. De ahí la referencia cuando yo te digo, el 29,9%, los ingresos han aumentado. Entendemos Y los, la deuda también ha aumentado, Pero los chinos han en una mayor proporción Y rápidamente, ¿con qué organismos multilaterales Bolivia tiene deudas? Por ¿Tenemos favor, no sé, ministro. Tenemos organismos con el Ban Banco Mundial, ¿no? el BID, la CAF Tenemos multilaterales, también tenemos bilaterales entonces, tenemos una cartera, pero que está más, más sentada en los organismos interesantes a las horas deuda externa. Bueno, usted nos ha traído, dentro de tantas noticias preocupantes, una alentadora, viceministro eh, de Política Tributaria, Johnny Morales. Gracias por habernos acompañado. Gracias de tenerlo acá. Sí, Gracias. se nos hizo corto, ¿no, Johnny? Podríamos haber estado más. La próxima vez, la próxima uh -huh. vez. Tengo todavía mucho que decir. Sí, sí seguro, sí. La seguro próxima que sí. Seguro que sí. Gracias. Nos vamos hacia Pailón, en Santa Cruz. Entonces.